estado y se enteran precisamente ayer cuando lo son por decreto sustituidos o sea que en la nómina cuando fueron a sustituir esos esos incumbentes estaban ahí nombrados y el presidente en un decreto dice vamos a sustituir este por este y ahí es que se da cuenta Pero ¿qué pasó? yo trabajo ahí, yo estoy nombrado ahí y yo no veo como que la gente se alarma con esto. Yo no entiendo cómo oye, nosotros, oye, el serio. pueblo dominicano, no, no estamos entendiendo lo que está pasando. Oye, yo te decía la semana pasada que estamos a 10 días del recién instalado gobierno que preside Luis Abinader Corona. Entonces yo digo, bueno, tal vez no es tiempo de entrar en práctica lo que Él yo investigando, decir, está nombrando. lo que yo quiero decir, pero ahora bien, ahora bien, así como tú señalas, yo espero que más temprano que tarde este tipo de situaciones se investigue porque ya tenemos 10 día días en el estado, todavía no se ha terminado de estructurar de manera eh, plena las personas que van a ir a los diversos puestos eh, que tiene el gobierno, pero yo espero que en un mes, dos o tres meses ya ahí está la procuradora que pidió el país, ahí está la procuradora que pidió el país a grito, ahí está. Entonces yo entiendo que ya eh, debemos nosotros pues comenzar a decir que eso no se puede dejar que se enfríe, serio cuando Oye. esa parte que tú dices, creo que William Figueroa, el hijo de este te, señor, te, lo, que voy a sindical, te lo voy a, decir, a se entera, espérate, se, Oye. se entera que ayer, se, excusa, se entera, que él es subdirector de la, la ONU. O sea, cuando es cancelado, se entera por la prensa. Entonces, sabe cuánto se gana. Puede un de la ¿Sabe cuánto gana un subdirector de la onda Por encima es de los 300 mil sí. pesos. Entonces, óyeme, son cosas que, óyeme, que hay que investigar, serio, pero vamos en otro aspecto. Otro escándalo que en algún momento tiene que investigarse, en serio. En las diversas instituciones, cuánto sub había. Sí, no, no, ya. No, había, dime Sergio Antonio Romero por ejemplo, en los comedores económicos Sergio 24, que que es una, una, eso es un, 20, un, comi, eso 20, un botín de guerra los comedores un, un botín, eh, botín de guerra en comedores económicos 24 subdirectores entonces eso hay que investigarlo Sergio Antonio, eso no es que, que persecución política no hay que investigar cuál es la razón y qué es la razón entonces 24, de que pusieran a la magistrada Germán al frente de eh, la Procuraduría General de la República. Mientras tanto se pone y, y, y, no y no me vengan hablando de retaliación política, porque quienes están poniendo la voz de alerta son la misma gente que lo da, que, que lo mira. El director de infote que yo desde que lo hace mucho que tengo más de cuatro años viéndolo, seis años viéndolo como director de Infote, yo creo que desde 2012, dice Ovalle, que él el que estaba que fue sustituido el día de ayer por, como director técnico de, como director del, del dicom sin embargo él dice que no que él fue sustituido de 2012 de ahí entonces ese nombramiento ese cheque que estaba saliendo víctor entonces, y él dice que no lo recibí él dice que no lo recibía se le están poniendo en bandeja de, en plata. Bandeja de plata la investigación eh. Lo que fue un discurso de campaña se puede materializar. El, yo creo que el más fácil de todo, el discurso de campaña era entrar a la corrupción, eliminar la corrupción y crear y que las eh, tuviera régimen de consecuencias. A quien se llevó este país su bolsillo, ahí están, se lo están poniendo en bandeja de bolsillo. Sea, la luz, para dice para que, que no, que su, a su esposa eh, se renunció cuando él se, se iba a dedicar a la política, pero lo acaban de sustituir. En, en, un, en, un, en un cargo público ganando 100 mil tululú 100, entonces, que no le, entonces que no le reclame a quien dé la información que le reclame a su propia gente ¿de quién es José la Luz? Es, es, ¿Eh? ¿y de quién es Obay? Pérez Figuereo? ¿o es que los peledeístas que se fueron eh, hace seis meses no son corresponsables de los 16 años que duraron en el poder? no son corresponsables pero que están es increíble. Padre. O sea que no están investigando ni nómina, no están investigando eh, eh, negocios. No, no, no. Están nombrando o y tengo. sustituyendo un funcionario por otro, y resulta que ese funcionario él mismo sale en la, en la noticia. Yo, pero yo, yo no trabajo ahí. ¿Quién dijo? Yo tengo, Oye, pero yo tengo, yo tengo la esperanza. ¿qué así, como decíamos, así como decíamos, el pasado lunes, cuando estábamos un nuevo gobierno, de que hay de la esperanza estábamos respirando nosotros sí, ya estamos hablando, es nuevo gobierno. Estamos hablando Ahora bien, de un miembro de vamos a poner de una oficina que está ganando 7 mil pesos, estamos hablando de, de directores sus directores de, de funciones altas en el gobierno que estaban nombrados ni ellos recibían el dinero según ellos porque aquí investiga también si estaban oye, los serio, los yo, tengo, yo tengo la esperanza que en la práctica las cosas puedan cambiar porque hay que esperar hay que esperar que por lo menos este gobierno termine de armar, de estructurar en su gobierno, porque mientras estén causando ruido con casos como el, por ejemplo, Ramón Albuquerque, que le pone la cara y dice que no aceite el nombramiento, porque eso no fue que, lo que acordaron. El caso de García dile, que, que, que, que la, la, la, dile a Ramón Albuquerque que, que nuestra ciudadanía ha sobrevivido más de ciento y pico de años sin el funcionario y está viva ahí. Que él no sea sí, funcionario, pero, que sea funcionario. No, no, sí, porque, no, porque, porque no va a cambiar gran cosa. Pero, pero que eso no le interesa a nadie de Porque que, que, que vaya a que es Si es su... esta gente creen que son la última Coca-Cola del desierto y si no están en el tren gubernamental, eso se va a pique. Exactamente. Pero, serio, lo que te quiero decir es que eso le causa ruido al presidente. Claro. Si eso fue cierto, no... Oye, claro, no él tiene sus pantalones. No se... Él es el presidente Ay, es que se lo ponga. Vámonos, pero eso le causa ruido. Vámonos al caso, por ejemplo, local. Yo tengo entendido que dos dirigentes del PRM fueron al, al comedor. Oye, ¿qué institución? ¿Que tú crees que ni existe? ¿Tú crees que existe cuando tú pasas a por la salsero y ves botín de eh, guerra, eh, eh, personas, personas, la buena función eh, de existen. eso es que tuve gente que no, que, que, que eh, pobre comiendo bien ahí. Eso es lo único que yo veo. ¿qué? Entonces tengo la tengo la información de que dirigentes del PRM llegaron al comedor diciendo: este, esto es lo nuestro. Aquí es que nosotros vamos. O sea, Ay, hay una es. comisión serio, hay una comisión evaluadora serio. De los personajes en entonces en 79 eh, pasó eso. Todo, todo eso se ha violentado. Ya es una comisión que no existe. Entonces, esa, esa es la información que tengo. Que hay dirigentes del PRM que llegaron al comedor de Esto es lo nuestro, esto es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando todo este tipo de cosas pasen, entonces sí va a tener el presidente Luis Abinader vez ya el tiempo para realmente ponerle. Eh, eh, atención a esto que estamos diciendo porque eso hay que investigar estas denuncias que se han hecho del pasado gobierno hay que investigarlo de alguna manera porque eso es lo que, eso es lo que espera este país yo creo que este país no espera más nada serio, es ansioso de que tenga régimen de consecuencias esas personas que hicieron todo cuanto pudieron de manera indebida para llevar este país a lo que está entonces el país espera espera el país que estos eh, cometieron esa fechoría y, y, y, y, y dice el secretario general de la presidencia que el país es una piñata que se lo repartían como una piñata pero no es que se queden en el discurso hablando plepla no entonces, que se vaya al entonces, hecho esto que, no, es, no es teoría no es teoría teoría, que se vaya al hecho que sometan que si comiencen se sigue, a someter gente y si se sigue teorizando lo más probable es que se quede, que se quede ahí y... serio Sí, sí, sí. y vamos a hacer como cuando el PLD comenzó que no, que eso fue de falto, con Hipólito que tres o cuatro años después le van a echar eh, la culpa le van, a echar, le van a echar la culpa a la toma de Constantinopla por los turcos allí en Roma oye, eh, va, a eso le van a echar la culpa, pero eso no es oye, eso no es la esperanza eso no es la expectativa que se de este país las expectativas son que ciertamente hay la voluntad del presidente de hacer un buen trabajo en beneficio de todos los dominicanos, como él eh, prometió. Claro, reitero, señor, esa días que estamos, no nos vamos a desesperar. es que no, están investigando. Ellos están, ellos están nombrando y, y, y, y los y, lo, y lo que se, son los que están protestando. Pero espérate, yo no estoy nombrado y eso es mentira. Yo de 2012 no estoy ahí, Víctor, de 2012 aquí. 300 mil y pico de pesos de sueldo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién o sea, la, ese dinero? La, la protesta le están haciendo lo que salen. porque te voy a decir? Que ese dinero salió de la nómina pública. O sea, ese dinero salía mensual. De eso vamos a poner de estos tres, vamos a ponerlo de ejemplo, que es lo único que tenemos, porque yo no te, yo no puedo nombrar más nadie. Ahí está el señor Ovalle, está el doctor el señor Pérez Figuereo y está la esposa de José luz Que son yo los quiero, tres que dicen serio. que no están nombrados. Ahora, el ¿sí? escúchame, ¿Yo, yo quiero que esa, ese monumento de la pureza del diputado José La Luz me muestre sí. un documento que diga que ciertamente su esposa renunció cuando él fue diputado, sí. yo no estoy dudando pero yo quisiera no. que mostrara a la luz a la luz pública como su nombre verdad que, que eso es cierto lo que le está diciendo y, y, y tiene que demostrarme que Ovalle no recibía ese dinero de nómina ¿Me entiende? porque ahora es muy fácil Tú decís no, no, yo no estaba nombrado. Mm. Esa es la intención. ¿Serio? Pero, pero si te lo depositaban una en, una, en, una, en una cuentica. ¿Eh? Sí, si te lo depositaban en una cuenta de banco de reserva. ¿Eh? Por 12 Entonces, años. Esto este es una aldea. Esto es una aldea. Y todo se sabe. Serio, vamos a una pausa y al regreso vamos a compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no me cambio, que en breve estaremos de regreso con ustedes.